Buenas a todos quienes nos escuchan Esta es una nueva entrega de nuestro podcast llamado Trascendiendo Perspectiva y como conmigo se encuentra Eduardo Pinto una vez más y la persona a quien les habla, es Eduardo Narza ¿no? y como en, en esta oportunidad como en oportunidades anteriores queremos darle un análisis político sin tanto amarillismo mainstream como como lo vea por ahí por las redes sociales y en los medios de comunicaciones tradicionales. ¿no? Y bueno, eh, en esta oportunidad queremos hablarles ¿no? de qué rol lleva Venezuela, ¿no? viendo todo el, el incremento de la conflictividad a nivel geopolítico que está, se está viendo actualmente, con declaraciones de Putin hasta hace solo unos pocos días de esta grabación, insinuando que si la OTAN y Estados Unidos no, no dan marcha atrás, ellos están dispuestos a desplegar misiles en Venezuela y Cuba, ¿no? Amenazando a la región. Y con esto quería empezar, ¿no? Eh, Eduardo, ¿qué papel tiene Venezuela en, en, en esto? ¿Es una nueva guerra fría que. Saludos, Eduardo. Saludos a toda la audiencia. Fíjate, eh, para hablar de, del rol que tiene Venezuela en este, digamos, conflicto internacional y en esta situación aparentemente caótica tenemos que aclarar varias cosas primero tú me preguntas si, si la guerra fría eh, o sea, si está iniciando una nueva especie de guerra fría y bueno, la verdad yo tengo mi propia opinión o sea, mi opinión personal es que la guerra fría nunca se acabó, y te explico por qué, fíjate okay. en, en estos niveles de conflictividad que existen actualmente, eh, básicamente tienes al bloque de la OTAN y la OTAN es básicamente Estados Unidos, porque si te pones a ver, uh -huh. en realidad el que financia la OTAN es Estados Unidos. Europa simplemente pone su territorio pues y la infraestructura Perfecto. militar que coloca Estados Unidos, pero en realidad OTAN es Estados Unidos. Y cuando tienes del okay. otro lado a, a la Rusia postsoviética, pero en realidad eh, estamos hablando de no cualquier Rusia, estamos hablando de una Rusia que tiene un eje de influencia en lo que sería una parte de Europa del Este y Asia Central. Entonces, okay. o sea, básicamente los bloques que existían en cuando existía la Guerra Fría de Estados Unidos contra la Unión Soviética siguen existiendo porque Estados Unidos sigue allí y la, y, y la Unión Soviética ya no es la Unión Soviética, pero tenemos una Rusia con un eje de influencia. Y además existe sí. la particularidad okay. que fíjate, la OTAN fue creada. ¿verdad? Para hacer frente a la Unión Soviética. O sea, esa es la, la alianza militar creada con ese objetivo específico. Supuestamente okay. la Guerra Fría se termina y empieza la hegemonía occidental, ¿cierto? Entonces, históricamente, okay. en, o sea, en batallas militares de la, desde la antigüedad, cuando, cuando, por ejemplo, Francia, Gran Bretaña creaban una alianza, cuando se terminaba la guerra, la, la alianza militar desaparecía, ¿verdad? La OTAN... Okay, sí tiene la particularidad de que la alianza militar, después de que supuestamente se acabó la Guerra Fría, no desapareció. Y, la, y lo interesante es esto: que la OTAN no solo desaparece, sino que empieza a expandirse. Cuando la, cuando la primera vez que Alemania reunificada se une a la OTAN, que fue la primera, uh -huh. digamos, la primera expansión militar estadounidense uh, dura en Europa a nivel de poner infraestructura en, en la tierra. Eh, digamos que eh, hubo un acuerdo con, o sea, con la Unión Soviética de que la OTAN seguía, pero de alguna manera no se iba a expandir al este. ¿Me pues, entiendes? Y sí. el, pro el problema es que eso no pasó. La OTAN agarró y empezó a expandirse por los países bálticos, por Lituania y los alrededores. Y después la OTAN empezó a expandirse al este del este. Claro, Rusia había perdido la Guerra Fría. ¿Entiendes? Entonces, uh -huh, sí. de alguna manera no estaba en condiciones de detener el avance avasallador estadounidense. Pero esos 25 años, eh, entre comillas, sin Guerra Fría, que desde mi opinión siguió existiendo la Guerra Fría, lo que pasa es que ya de alguna manera el actor de la Unión, Sovi el, la Unión Soviética no tenía la fuerza que tuvo en su momento, pero desde mi punto sí, de vista la, el, confl el conflicto siguió existiendo. Estados Unidos se seguía preparando porque... La razón de, por la que la OTAN se expande al este es porque ellos tenían miedo que, que Rusia de alguna manera pudiera resurgir eh, como un nuevo enemigo, pues, como un nuevo enemigo ajá. venidero. A entonces ver, eso te, te pregunto, te pregunto. Eh, entonces tú, tú consideras que el, el avance de la OTAN, de la Europa Occidental, ¿no? Junto a Estados Unidos hacia el este obedece esa sea una táctica de Estados Unidos para frenar el avance de Rusia en sus ex países soviéticos. Sí, claro, porque fíjate, justo ahora Rusia, eh, es lo que te iba a decir, esos 25 años que la OTAN pasó, no, hombre, expandiéndose al este del este, al punto que llegó a Ucrania, o sea, llegó a tener influencia militar en Ucrania. Estados Unidos sí. financió militarmente equipo militar en Ucrania y ya Ucrania es la frontera con Rusia. Entonces imagínate. Sí. Pasamos de que no íbamos a pasar de los, de los, de los países bálticos y ya tocaron Ucra Ucrania. Entonces sí. pa pasa lo siguiente a esos 25 años que pasó la OTAN expandiéndose. Rusia estuvo acumulando poder y ojo, no solo influencia, digamos, a nivel militar, sino que en términos de espionaje, en términos de relaciones internacionales, en términos tecnológicos, pues, inclusive, o sea, la tecnología militar rusa, es de la mejor calidad del mundo y, y supera a la estadounidense en, en algunos frentes. pues. Sí. Y, y tienes que considerar eso. Y entonces justo ahora Putin, ¿verdad? que está como que tratando de mantener la estabilidad de, de lo que es eh, Europa del Este y Asia Central, que no es nada fácil, porque sí. para nadie es un secreto que, que eh, sobre todo Asia Central es un polvorín, ya sabe, más que todo porque tiene roces con lo que es el, el, fundamenta el fundamentalismo islámico. Y, y es complicado ese tema, pues. Entonces, Putin agarra y justo ahora establece una línea roja y le dice a la OTAN, no, pues, Ucrania no. No puede ser posible que, la Uc que Ucrania se una a la OTAN, pues. Entonces Rusia marca una línea roja muy clara y, dice, y le dice a la OTAN, no solamente no vas a poder eh, anexarte a Ucrania, sino que retrocede. Porque si no retrocede, entonces yo agarro e invado Ucrania y llego aquí pues con tropas. ¿qué vas a hacer? Pues, vas a agarrar y vas a, y vas a enviar tropas de la OTAN a Ucrania para invadir que la, para impedir que la invada. Entonces, esa ese es más o menos la dialéctica que se está construyendo. Y ya ahí es netamente lo que se puede considerar, no solamente como el, como el resurgir de una nueva guerra fría, porque en realidad es la misma guerra fría, lo que pasa es que digamos que ahorita se está reactivando el escenario bélico, pues porque se estableció una línea roja clara en el, en el mapa, pues. Ah, que saque. Digamos que cuando colapsó la Unión Soviética, eh, Rusia, que es el heredero de aquello, se sí. quedó tan trastocado que digamos que no tenía cómo defender el avance de la OTAN. ¿no? Pero ahora que Rusia ya se replegó y se, ar, se, se rearmó ¿no? de nuevo. Y sí. ya agarró el suficiente poder con los misiles balísticos que ni siquiera Estados Unidos tiene. Estableció su línea roja. Pero. O sea, ¿por qué ahora? O sea, pero ¿Por qué ahorita? ¿Por qué no bueno, ahora? porque fíjate, lo que pasa es que ahorita están coincidiendo muchas cosas. No solamente Rusia recuperó poder. Acuérdate bueno. que nosotros estamos en presencia de un resquebrajamiento del orden internacional. Porque fíjate, el modelo, el modelo de las leyes internacionales que se creó en el 1945, después de la Segunda Guerra, de alguna manera eso, eso se está acabando. Ya sí. nosotros, por ejemplo, fíjate, la ONU, el, el único mecanismo internacional que tiene poder real justo ahora es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Del resto tú no tienes absolutamente ningún tipo de control internacional. Comprende? En términos de respeto de fronteras, de acuerdos militares, en términos de soberanía. O sea, entonces realmente no existe ninguna entidad que de alguna manera pueda trabajar como mediadora en este conflicto. Claro, Europa lo hace. El problema es que Europa no es autónoma. Europa es simplemente un brazo de, de los Estados Unidos, como te estoy diciendo, porque como, como Europa no desarrolló su propio plan de seguridad, cierto ellos uh -huh. simplemente están atados a, a, la, a los misiles de, de, de, de defensa de, de los Estados Unidos. Pues. Y entonces a la hora de que estos, estos temas geopolíticos están, digamos, eh, entrando en calor, Europa, muchas veces los propios intereses de Europa no se ven beneficiados en las negociaciones. Y eso es porque Europa no puede trabajar como un actor negociador, porque ¿qué puede negociar e Europa con Putin? Pues, o sea, Putin se sienta con los Estados Unidos, que sí. es realmente, o sea, es otra liga, pues, ¿me entiendes? Claro, Entonces, claro. En, en, en este caso, fíjate, la OTAN y, y y Rusia han tenido conversaciones respecto al tema de Ucrania con la particularidad que en este caso Rusia no quiere retroceder, porque Fíjate, justo ahora, mientras hablamos, hay 100.000 militares rusos extremadamente equipados en la frontera con Ucrania. Listos y prestos, solamente Putin da la orden y ellos llegan aquí en unas horas y toman Ucrania completa. Okay. Entonces, Europa y, y los Estados Unidos pensaban que Putin estaba bloqueando, pues, que Putin simplemente estaba actuando de forma matonesca y, y, y se burlaron. Pues. Ellos tuvieron unas conversaciones recientemente y los diplomáticos estadounidenses ofrecieron reducir la, la presencia militar en Ucrania en términos de, de financiamiento. Pero, ajá, pero, o sea, ¿qué significa reducir? Pues, quitar, los, mm. quitar la mitad de los misiles, eh, quitar un, una cantidad de misiles anualmente. O sea, ellos no fueron claros y serios en la negociación y Rusia se paró de la mesa, pues, recientemente. Y Rusia dijo, bueno, no hay más nada que conversar. En el momento que ustedes quieran eh, realmente generar resultados, nos sentamos y conversamos. Entonces, de alguna manera, ninguna de las dos facciones, el polo estadounidense OTAN y el polo ruso, están llegando a un acuerdo con el tema de Ucrania. Y entonces, esa contradicción que revive la época de la Guerra Fría, porque es una tensión diplomática, militar y, y económica inclusive, porque uh -huh. recientemente el, el senador Ted Cruz, ¿verdad?, dijo que eh, intentó pasar una ley en el Senado recientemente, diciendo que si, si Rusia invade Ucrania, eh, ellos agarren y sancionen a las empresas que están construyendo el Nord Stream 2, que es el gasoducto que va directamente de Rusia a Alemania. De Alemania. Entonces, sí. sí, entonces, básicamente, claro, los demócratas rechazaron la propuesta de ley porque dijeron que eso no va a impedir que Ucrania sea invadida ni nada por el estilo. pues Pero básicamente, eh, este, este conflicto con Ucrania, lo que te quiero decir, está, de, está despertando... Cualquier cantidad de contradicciones y, y no es casualidad, por ejemplo, que de, de un día para otro te estalle Kazajistán. Re, recuerda que Kazajistán es una república de Asia Central que también eh, tiene frontera con, con Rusia. Cierto, sí, pero pero fíjate momento. algo, pero fíjate algo. No es casualidad para nada que Kazajistán estalle en estas circunstancias Y te explico por qué. Primero, primero. Kazajistán tiene frontera con Xinjiang. Xinjiang es la, la región china que tiene la minoría uigur que es musulmana. Entonces, sí. fíjate, en Kazajistán estuvo a punto de haber una guerra civil. Si en Kazajistán hubiese, hubiese habido una guerra civil, ocurren varias cosas. Primero, Asia Central se vuelve un polvorín, porque de alguna manera a Kazajistán era como que el muro de contención del, del fundamentalismo islámico, ¿verdad?, y si, y si ese país se va al demonio, los migrantes de Kazajistán se irían a China y tendrían convivencia con la minoría uigur que ellos ya tienen en contacto. Entonces eso solamente le generaría una crisis sin precedentes a China en Xinjiang. Y Rusia, imagínate, se le desequilibra, digamos, el, el Asia Central, que, que a Rusia le interesa que esté estable, porque por Kazajistán pasan dos gaso, gasoductos importantes entre China y Europa. Entonces fíjate algo, Putin agarra y envía tropas a Kazajistán, ¿verdad? también tropas bielorrusas, uh -huh. o sea, tropas del acuerdo de defensa postsoviético que tienen ellos, pues. Y entonces Rusia queda como el héroe porque Putin envía las tropas y estabiliza el país, ¿me entiendes? Sí. Pero no es casualidad que Kazajistán estalle, ¿me entiendes? Entonces esta situación, eh, y, y ahora, como tu pregunta es sobre Venezuela, lo que pasa es que te hago la introducción para que, para que se entienda. Sí. Eh, <risa> sí. Básicamente, eh, eh, la contradicción llega al punto que llega a Latinoamérica. ¿Y, y qué mejor que Cuba y Venezuela, verdad? Que son, uh -huh. digamos, los, los dos peones, y, y Nicaragua también, por supuesto, que son, uh -huh. digamos, los tres países que tienen más presencia rusa en, en toda Latinoamérica. Porque, ¿qué, su uh -huh. ¿qué sucede? Si se van a empezar a, a, digamos, a las contradicciones, si van a escalar, Rusia necesita toda su ficha. Todas las que tiene Fíjate, claro. ahorita, ahorita probaron, ¿verdad? Um, van a abrir en, en Cuba ahorita una base de espionaje gigantesca rusa. Imagínate, lo que más saben hacer los rusos y los cubanos, espionaje. Van sí. a montar una base de espionaje gigantesca. Y claro, Hugo Chávez le compró armamento a Rusia durante muchísimos años. Ojo, billones sí. de dólares. Billones de dólares en armamento ruso se le compró. Y, uh -huh. y de alguna manera... Eh, eh, cuando hubo la crisis presidencial del 2019, yo no uh -huh. sé si tú recuerdas que Rusia envió un despliegue de 100 tropas, ¿cierto? Más que todo eran sí. espías y, y militares de técnicos, pues, pero sí. la presencia militar rusa en Venezuela existe. Sí, Mucha claro. gente dice, inclusive yo he visto en medios europeos recientemente que dicen que no, que Venezuela es retórica y Putin no haría eso. Y yo le digo, no, no es que Putin va a enviar tropas a Venezuela. Ya hay tropas rusas en Venezuela. Hay presencia claro. militar rusa, hay equipo ruso y maquinaria rusa en Venezuela. Y en un escalado de esta situación, sinceramente, eh, Estados Unidos queda, queda muy mal. Sí, queda porque, mal sí porque recuerda que la, eh, los antiimperialistas decían que, que Latinoamérica es el patio trasero de Estados Unidos. <ríe> y sí, no claro. es verdad, es el patio trasero de Rusia y de China. Porque si tú te pones a ver, el, la, mira, la región del mundo donde más inversiones tiene China después de Asia es Latinoamérica Latinoamérica sí y eso no es nada de casualidad entonces básicamente Venezuela ahorita es digamos una ficha de canje rusa y digamos un claro mecanismo de, de desestabilización de Latinoamérica porque si este si este conflicto escala tranquilamente Rusia podría abrir una base militar en Venezuela ¿me entiendes sí Oye, qué interesante el punto que, que has abierto, ¿no, yo, Porque, claro, yo, yo, no, yo ya voy a ser sincero con mi con los, quienes nos escuchan, ¿no? Yo no estoy muy al tanto del, del caso ruso, ¿no? Yo estoy más al tanto de China y de Estados Unidos. Pero me parece curioso, ¿no? Que justamente con el cambio de mandato de Estados Unidos, de, de Biden, de, de Trump a Biden, el cual Biden ha asumido a Estados Unidos en su mayor inflación en los últimos años, Sí. En la cual o sea, se ha mostrado la clara decadencia del sistema democrático de Estados Unidos Que está viciado ya por todos lados ya, Eso no es un secreto para nadie Es muy curioso cómo por ejemplo, Rusia Por fin se dio cuenta Que para da, ponerle frente a Estados Unidos No tiene que enfrentarse directamente a él Sino simplemente des desestabilizarle Su Edén fortificado, que era América no Porque vamos a estar conscientes Vamos a estar conscientes Y quien nos escuchan, tenga atento aquí, ¿no? Si Rusia o Estados Unidos, o la OTAN, hacen un, un movimiento, ¿no? Bélico, hacia Rusia, así sea mínimo, ¿no? Cualquier, cualquier, cualquier cosita, Rusia perfectamente puede desestabilizar toda la región de América simplemente usando sus dos fichas principales, ¿no? Que son Cuba y Venezuela. Sí, Entonces, y ya lo está haciendo de alguna manera. Pero fíjate, no lo que dice es interesante. Cuando tocas el tema de Trump es fundamental. Porque cuando tú me preguntas, ¿por qué ahora? Bueno, fíjate. Uh -huh. La política internacional cuando llegó Trump se tambaleó completamente. Primero y principal, porque Trump era de los partidarios de que Europa tiene que pagar su propia seguridad. Y por eso es que a Trump los europeos no lo querían. Porque en las cumbres del G7 y del G20, Trump le decía a Alemania que tenía que subir el gasto militar por lo menos al 4% de su PIB. Y eso no es ni, ni cercano. Mira, ahorita Alemania gasta 1.4% de su PIB en, en militarmente, y el y digamos la proyección es que va a llegar a 2% en 2024. O sea, Europa no está nada interesada en pagar eh, su, su tema de defensa militar. Ah, pero entonces para hacer negocios con China, ahí sí no hay ningún impedimento. Entonces, claro, claro. Estados Unidos está en la diatriba. O sea, yo pago tu propia seguridad, pero entonces tú haces negocios con China. De tal manera que China se va a volver la principal potencia económica. Ah, entonces, ¿después sí. qué va a pasar con la seguridad de Europa? ¿Se la va a pagar China? Esa no. es la diatriba. Sí, oye pero pues está interesante porque, fíjate, eh, la gente, bueno, decimos Europa, no, pero es que realmente, ¿qué es Europa? Europa es prácticamente el quinto Reich alemán, porque Alemania mueve los hilos ahí como, como si todo eso fuese claro. suyo. Sí, exacto. Y, el quizás, pues el 90% de las decisiones que se toman en Europa se toman en Berlín, en Berlín y el otro 10% en Bruselas, pero del resto, olvídalo, Berlín. Entonces, y aquí es que yo saco que, bueno, si, si es prácticamente el quinto rey, ¿no? el, el, el europeísmo, ¿no? Eh, ¿No será por esta razón que Inglaterra se salió de la Unión Europea y justamente está pujando junto a Estados Unidos? Claro, para, es, es, efectivamente, para mira. A China? Claro, mira, el Reino Unido, mira, ellos son unos zorros viejos. El Imperio Británico, en su momento, ellos, o sea, estos son los herederos, pues. Y los anglosajones vieron la, sí. el decaimiento de Europa y dijeron, no, no puede ser posible que esta gente simplemente no tenga rumbo. El, el Reino Unido prefiere firmar, un, digamos, eh, acuerdos bilaterales con Estados Unidos directamente. De hecho, ese era el plan de Trump. Trump, sí. después del Brexit, él quería firmar un tratado de libre comercio con Reino Unido. No sé no sé si eso avanzó y no sé si de alguna manera los demócratas lo llevaron adelante, pero básicamente ese era el plan de Trump y Trump es el que hace la diferencia porque él es el que quiere hacer Estados Unidos grande de nuevo. Y Trump entiende que cualquier regreso de Estados Unidos como digamos como una potencia, ¿sabes?, predominante pasaba uh -huh. por invadir Venezuela, Cuba y Nicaragua. Porque no se justifica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 Y ellos, y ellos en, en última instancia se irían a la guerra con Ucrania. No no creo que se dejen pisar por la OTAN, porque ya la OTAN agarró todo el este de Europa y ya solo falta Ucrania. Entonces, ¿qué viene después? ¿Invadir Rusia? No. Eso, eso no lo van así? a permitir. Eso no lo van a permitir según mi punto de vista. Okay. Entonces, bueno, ya se está cumpliendo el tiempo de este programa. ¿Podríamos continuar la idea, no? De, de todo, este, todo este juego geopolítico... Ya establecimos Rusia, ¿no? Podríamos ahora hablar de China, por ejemplo, en un siguiente programa, a ver cómo, claro. cómo se mueve la geopolítica en ese aspecto, ¿no? Porque la gente, es que esto es algo que yo escucho mucho en la calle, ¿no? Y es que, y también se menosprecia, ¿no? Que como Venezuela es un país pequeñito, con una economía súper debilitada, ¿no? eh, Venezuela no tiene, ¿cómo se llama?, papel importante en todo esto. Y es que, de hecho, Venezuela es casi un epicentro en, de, la, de la dialéctica de imperio, ¿no?, entre... entre China, Rusia y Estados Unidos. El que diga que un país chiquito no puede influenciar en la historia que, que recuerde la crisis de los misiles del 62. Que una isla tan pequeña como Cuba casi es la razón por la... O sea, el momento donde la humanidad ha estado más cerca de una guerra nuclear fue en la crisis de los misiles en, los en misiles. Cuba en el 62. Que el que ir. subestime la capacidad de un país para impactar en este tipo de conflictos geopolíticos no sabe de historia. Sí, no sabe historia. Entonces, eh, último comentario antes de cerrar, Eduardo. No, bueno, muchas gracias. Podemos seguir desarrollando las ideas en un próximo programa, sin duda. Ok, cualquier duda, nos lo dejan en, ya saben, nos dejen en los comentarios. Y bueno, hasta un siguiente programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.